Empezamos la introducción de este cuento con una frase de Arthur Schopenhauer. Quien es cruel con los animales no puede ser buena persona. Cualquier persona que se aproveche de la vulnerabilidad y menosprecie la vida de otro ser vivo, posiblemente menosprecie también la vida humana. El maltrato animal no es una simple conducta de una persona, ¿Puede ser un síntoma de desorden mental? Una señal de que algo no está funcionando bien en la psique de esa persona. Y ahora damos comienzo al cuento Coco de Guy de Maupassant, que trata en algo de este tema. Espero que sea de tu agrado. Coco un cuento de Guy de Maupassant. En toda la comarca circundante llamaban a la finca de los Lucas la alquería. No se habría sabido decir por qué. Los campesinos, sin duda, atribuían esa palabra alquería una idea de riqueza y de grandeza pues era finca era, de buen seguro, la más grande, opulenta y ordenada de la comarca. El patio, inmenso, rodeado por cinco hileras de magníficos árboles para resguardar del frente viento de la llanura los manzanos rechonchos y delicados, encerraba largas construcciones cubiertas de teja para conservar los forrajes y los granos, Preciosos establos construidos con sílex, cuadras para 30 caballos y una vivienda en ladrillo rojo que parecía un pequeño castillo. Los estercoleros estaban bien cuidados, los perros guardianes tenían sus casetas y un sinfín de aves de corral circulaban entre la alta hierba. Cada mediodía, 15 personas, entre amos y sirvientas, tomaban asiento alrededor de la larga mesa de cocina donde humeaba la sopa en un gran recipiente de loza de flores azules. Los animales, caballos, vacas, cerdos y corderos estaban gordos, bien cuidados y limpios, y Lucas, el amo, un hombretón que empezaba a echar tripa, hacía su ronda tres veces al día, vigilando todo y pensando en todo. Conservaban por caridad en el fondo de la cuadra un caballo blanco muy viejo que el ama quería alimentar hasta que muriera de muerte natural, porque lo había criado, lo había conservado siempre y le traía recuerdos. Un gañán de 15 años llamado Isidoro Duval y conocido más simplemente por Sidoro, cuidaba de aquel inválido. Le daba en invierno su media de avena y su forraje, y debía ir cuatro veces al día en verano, a cambiarlo de sitio en la ladera donde lo dejaban atado para que tuviera hierba fresca en abundancia. El animal, casi tullido, Levantaba con esfuerzo sus pesadas patas, infladas en las rodillas e hinchadas encima de los cascos. Su pelambre, que ya no almohazaba nunca, parecía pelo blanco y unas pestañas muy largas daban a sus ojos un aspecto triste. Cuando Sidore lo llevaba a pastar, tenía que ir tirando de la cuerda, de lo despacio que andaba el animal, y el chico, encorvado, Jadeante, soltaba maldiciones contra él, irritado por tener que cuidar de aquel viejo jamelgo. Al ver aquella cólera del gañán contra Coco, la gente de la alquería se divertía, hablaba constantemente del caballo a Sidore para enfadarlo. En el pueblo también lo llamaban Coco, Sidore. El chaval rabiaba y sentía nacer en su interior el deseo de vengarse del caballo. Era un muchacho delgado, de piernas largas, muy sucio, con el pelo rojizo, espeso, duro y erizado. Parecía estúpido. Hablaba tartamudeando con un esfuerzo infinito como si las ideas no hubieran conseguido formarse en su alma, basta y embrutecida. Desde hacía mucho le sorprendía que conservaran a Coco y se indignaba viendo el gasto que hacían por aquel animal inútil. Dado que ya no trabajaba, le parecía injusto alimentarlo, e indignante más gastar avena, una avena que costaba tan cara. Por aquel jaco paralítico, e incluso a menudo a pesar de las órdenes de su amo, Lucas, escatimaba el alimento del caballo, dándole solo media medida y economizando también la pajasa y el heno. Y en su mente confusa de niño crecía el odio. Un odio de campesino rapaz, de campesino taimado, feroz, brutal y cobarde. Cuando volvió el verano, tuvo que ir a cambiar de sitio al animal en su ladera. Estaba lejos. El gañán, cada mañana más enfurecido, caminaba con paso desganado entre los trigales. Los hombres que trabajaban en las tierras le gritaban en son de broma. —¡Eh, Sidor! ¡Presenta mis respetos a Cocó! Él no contestaba. Pero al pasar partía una vara en el seto y, en cuanto había cambiado de sitio, la estaca del viejo caballo, le dejaba que empezara a pacer. Luego se acercaba traición, le azotaba los corvejones. El animal trataba de huir, de cosear, de escapar a los golpes y daba vueltas al extremo de su cuerda como si hubiera estado encerrado en una pista. Y el muchacho lo golpeaba con rabia, corriendo detrás de él encarnizado con los dientes apretados de cólera. Luego se iba lentamente sin volverse mientras el caballo lo miraba irse con sus ojos de viejo, las costillas salientes jadeando por el trote, y no volvía a bajar hacia la hierba su cabeza huesuda y blanca hasta haber visto desaparecer a lo lejos el blusón azul del joven campesino. Ahora, como las noches eran cálidas dejaban a Coco dormir allá, a orillas del torrente detrás del bosque. Sólo Sidore iba a verlo. El niño también se divertía tirándole piedras. Se sentaba a diez pasos de distancia en un ribazo y se quedaba allí media hora, lanzando de vez en cuando un guijarro afilado al jaco, que permanecía de pie encadenado, ante su enemigo y mirándolo sin cesar, sin atreverse a pasar hasta que hubiera vuelto a irse. Pero en la mente del gañán seguía plantada esta idea. ¿Por qué alimentar a un caballo que ya no hacía nada? Le parecía que aquel miserable jamelgo robaba la comida de los otros. Les robaba a los hombres lo que era suyo los bienes de Dios, le robaba incluso a él, Sidore, que trabajaba. Entonces poco a poco el chaval fue disminuyendo cada día la franja de pasto que él le daba, acotando la estaca de madera donde estaba sujeta la cuerda. El animal casi no comía, adelgazaba, se desmejoraba Demasiado débil para romper su estaca, tendía la cabeza hacia la alta hierba verde y reluciente tan cercana y cuyo olor llegaba hasta él sin que pudiera alcanzarla. Pero una mañana así Dore, se le ocurrió una idea. Dejar de cambiar de sitio a Coco. Estaba harto de ir tan lejos por aquel saco de huesos. Fue a verlo. Sin embargo, para saborear su venganza, el animal, inquieto, lo miraba. Ese día no le pegó. Daba vueltas a su alrededor con las manos en los bolsillos. Fingió incluso cambiarlo de sitio, pero volvió a hundir la estaca en el mismo agujero y se marchó encantado con su idea. Al verlo partir, el caballo relinchó para llamarlo, pero el gañán echó a correr dejándolo solo, completamente solo, en su pequeño valle bien atado y sin una brisna de hierba al alcance de la mandíbula. Hambriento, trató de alcanzar la feraz hierba que tocaba con el extremo de sus hollares. Se puso de manos, extendiendo el cuello, alargando sus grandes labios vapeantes. Fue inútil. Durante todo el día, el viejo animal se agotó haciendo esfuerzos inútiles, esfuerzos terribles. Lo devoraba el hambre, más horrible aún por la vista de todo el verde alimento que se extendía por el horizonte. El gañán no volvió ese día, vagabundeó por los bosques buscando nidos, reapareció al día siguiente. Cocó, extenuado, se había tumbado. Se levantó al ver al niño con la esperanza de que por fin le cambiara de sitio. Pero el pequeño campesino ni siquiera tocó el mazo tirado en la hierba. Se acercó, miró al animal, le lanzó al hocico un terrón que se deshizo sobre el pelo blanco y volvió a irse silbando. El caballo se mantuvo de pie mientras pudo divisarlo. Luego sintiendo que sus intentos por alcanzar la hierba cercana serían inútiles, se tumbó de nuevo sobre un costado y cerró los ojos. Al día siguiente Sidor no fue. Cuando un día más tarde se acercó Cocó, que seguía tumbado, se dio cuenta de que estaba muerto. Entonces se quedó de pie, mirándolo, satisfecho de su obra, sorprendido al mismo tiempo de que aquello ya hubiera terminado. Le tocó con el pie, le levantó una de las patas, luego la dejó caer, se sentó encima y se quedó allí, con los ojos fijos en la hierba y sin pensar en nada. Volvió a la alquería, pero no dijo nada del accidente, pues quería vagabundear dos horas todavía por donde solía ir para cambiar de sitio al caballo. Fue a verlo al día siguiente. Los cuervos se echaron a volar cuando se acercó. Innumerables moscas paseaban sobre el cadáver y zumbaban a su alrededor. Al volver anunció lo que había pasado. El animal era tan viejo que a nadie le sorprendió. El amo dijo a los criados, «Coged las palas y cavad un hoyo en el sitio donde está». Y los hombres enterraron al caballo justo en el sitio donde había muerto de hambre y la hierba creció espesa, verde y vigorosa, nutrida por aquel pobre cuerpo. Fin.